que gana una de ¿De acuerdo? Y luego, cuando acabéis eso, volvéis al sitio donde estáis sentados. ¿De acuerdo? ¡Tres! Paula, Claudia, ¿estáis bien? Paula, Paula y Claudia, ¿estáis bien? Parece que va a arrollar el tren. Volver a vuestro sitio y callaros. Volver a vuestro sitio. Paula y Claudia, ¿estáis bien? Sí, ¿no? ¿Estáis bien? Pero eh, que punto, ¿no? Sí. Un momento, Claudia. Eh, mirad, eh, sentaros. Eh, ¿te ha hecho daño, no, Claudia? ¿Y tú, Paula, estáis bien? Vale. Eh, les vamos a sumar 10 puntos a los de la derecha. Pero, aún así, no lo han hecho perfecto del todo. Solamente había un pequeño fallo y es que Ana se ha unido un poco tarde, pero bien. La otra es que iban sueltos, ha descarrilado, el que hacía de locomotora iba loco, no sé si Lo importante llegar todos juntos y que no descarrile el tren. Que luego ya sido. ¿Vale? Venga, espalda con espalda. ¡Aro! ¡Aro! ¡Aro! ¡Aro! No lo Yo lo tengo muy claro. Eh, eh, no vemos muy claro que haya hecho ninguno de los dos equipos bien el juego. Pa par se ha ah, soltado, no. impar ah, ha juntado aro. Lados, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Han juntado aro. Han juntado aro de donde o sea. Volver a vuestro sitio y no ser trozo. Pirata. ¡Bravo! ¡Gracias! No porque han dejado suelta aquí a una niña. No, a entonces... eh, han rectificado, pero tarde. Han rectificado, pero tarde. Nunca tarde. tarde si la dicha es buena, pero es que aquí él ya ha rectificado más Volvéis a vuestro sitio, venga a vuestro sitio. Un poquito de agua. Venga, volvéis a vuestro sitio. Ah, no. Eh, ¿Qué a... Eso es lo ah, no, que está robando, ¿eh? Ahora 20. Ahora 20. Joaquín ha hecho la propuesta que el que hagamos luego grupal que sea de 20. Lo haremos de 20. Sí, porque le interesa, ¿eh? Si no, tengo barra, ¿eh? no va a dar. No, da igual. da igual. Ahí, esa es la idea. Esa es la actitud. Lo... Claudia, venga, ponte ya, que habla mucho. <risa> Claudia, venga, ponte bien. ¡Helicóptero! ¡Eso te es, ¡Caballo! ¡Caballo! caballo. La oportunidad de empare ¡Sí! ¡Sí! Language... So Egocéntrico. <toss tú> y el resto pero si con las manos no sé No no, sí no valen el taca. No valen entrar en, el taca, en, el taca, en el Claudia, venga, sentaros. 3 Podríamos sumar unos dos, unos tres, eh, cinco, seis, siete, siete a los impares y uno, eh, tres, eh, y otros siete, o se queda igual. Así es que. ¡Tren! haciendo cadenas